Hola mis amigos, el día de hoy tuve una charla, un zoom eh, con una persona que me quiso captar, me llegó un mensaje vía WhatsApp de una persona que me quiere captar de Omega Pro eh, Pues creo que se metió o captó, intentó captar a la persona equivocada, porque ustedes saben a lo que yo me dedico en YouTube <coughs> Y pues básicamente esto fue lo que pasó para dar un poco de contexto, muchachos, eh, yo empiezo la llamada diciéndole que yo soy una persona que quiere invertir mil dólares, que me han dicho de diversificar, eh, pero que yo lo que quiero es meter eh, esos mil dólares completos en una sola compañía, porque yo tengo una lista de contactos por mi trabajo de más de cinco mil personas y que yo quiero eh, ingresar a todas estas personas para yo obviamente generar más dinero y pues donde yo le digo esto a la persona se le iluminan los ojos eh, y pues me responde le digo que ya he visto varias opciones de inversión anteriormente y que estoy analizando Omega pro para ver si va a ser ahí donde yo voy a, a invertir y esto es lo que me dice ahí estamos ahí me escuchas mejor perfectamente buenísimo ahí cambie lo que es la red sí bueno como te decía eh, yo no te voy a hablar mal de ninguna compañía en este caso. Lo que sí te puedo decir es que analizamos todas las que vos nombraste recién y algunas más y nos dimos cuenta que tenían ciertas falencias. ¿sí? ¿Por qué te digo esto? Mira, nosotros hacemos un estudio muy sencillo y lo vamos manteniendo en el tiempo. ¿sí? Por ejemplo, el prim lo primero que nos fijamos es en el mercado que invierte la compañía. ¿sí? Puede ser. Mercado de Forex, Mercado de criptos, eh, Ahora se está usando mucho lo que es Mercado de Marihuana. Puede ser reciclado de plástico. Miles de mercados ¿sí? en los que la compañía invierte. ¿Ok? Entonces, nosotros nos fijamos en el mercado y vemos en qué etapa está el mercado. Si está en una etapa de implementación, si está en una etapa de crecimiento, si está en una etapa de madurez o si está en una etapa de equilibrio nos fijamos ahí, cuando eso da bien, si, ¿sí? lo que agarramos, vamos a una página que se llama Business for Home y buscamos la compañía, si, ¿sí? eso también en primer punto, es lo primero que hacemos, si la compañía figura en esta página, que lo que hace esta página es rankear las compañías, sí a nivel mundial, ok, vos imaginate que más o menos hoy en día hay más de 10.000 compañías dentro de lo que es el mercado, y esta página solamente muestra entre 700 y 750, ¿sí? Lo primero que te voy a compartir es esta página, que es Business for Home, ¿sí? Que es la página donde nosotros buscamos a las compañías, ¿sí? Esto no está asociado a ningún tipo de compañía, ¿sí? Si nosotros vamos a donde dice Momentum Rank, vamos a bajar, ¿sí? Y vamos a ver todo el listado de compañías. Hoy en día son justo 750 compañías. ¿Sí? Entonces, no te quiero decir que si la, la compañía figura acá, ya puedes invertir. ¿sí? Si la, la compañía figura acá, recién puedes empezar a estudiarla. Si la compañía no figura acá, no es aconsejable poder invertir. Ok, okay perfecto. Ahora, si sí, imagínate, vamos al puesto número 5. Acá figura un megapro, sí. pro. Business for home. Una página que rankea todos los sistemas multinivel en donde no se toma en cuenta el qué tan legal, qué tan real es, sino simplemente eh, se toma en cuenta los números reportados por esta empresa. Entonces el hecho de que aparezcan en estas listas con números que les dan la misma empresa no quiere decir para mí absolutamente nada. Pero quiero que ustedes vean eh, o veamos más bien el video que encontré de Jaime Lockyer, el cual explica perfectamente por qué Business for Home no debería de ser considerado como una herramienta de mercadeo y vamos a verlo. Extrañeza. ¿Por qué estaba yo tan sorprendido de estar de acuerdo? Y es porque yo siempre, siempre me la vivo diciendo que hay que tener mucho cuidado con esa plataforma de Business for Home eh, porque es realmente... Eh, poco profesional y poco ética la manera en la que hacen sus listados. Y esto es algo que nos afecta a toda la industria. y ¿Por qué digo que es poco profesional y poco ético? Porque realmente ellos no hacen un trabajo de evaluar si las empresas que están enlistando son empresas reales, legales, funcionales que a largo plazo van a poder salir adelante en el mundo o simplemente listan cualquier empresa sin importar si es inclusive una estafa. Han aparecido en sus listas de los 100 que más ganan y las 100 con más momentum. Aparecen de pronto empresas que terminan siendo fraudes, cerrados por el gobierno, metiendo gente a la cárcel y sin embargo están en esa lista porque a ellos lo único que les interesa es el número final. No les interesa evaluar si están poniendo empresas serias. Lo que les estoy diciendo o no. Eh, y lo cual no sería grave si tú supieras lo que están haciendo. Si tú de antemano sabes que esa lista no implica en ningún sentido la legalidad de una empresa. Entonces estaría muy bien, pero eso no lo dice en ningún lado. Y en cambio, las personas que trabajan para estas empresas fraudulentas, cuando aparecen nombres en la lista de Business for Home, cuando aparece el nombre de su empresa, lo utilizan como herramienta para convencer al resto de la población que su empresa es válida, porque está figurando en Business for Home, en la publicación oficial de la industria, que por supuesto no es la publicación oficial de la industria. De hecho, sí. me, me pareció ver que, que los, los CEOs aparecían en la, en la revista Forbes. Vi como una imagen que apareció en una portada. Exactamente. Vos estás hablando de los CEOs de Omega, ¿no? Sí, sí. Ajá. Sí, es que yo sí. anduve buscando alguna información en Internet antes de, de, de, de hablar para, para ver qué encontraba yo, ¿verdad? Y me pareció en algún momento como que parecido, aparecían en una portada de Forbes, algo así. Exactamente. Andrea Sacas, que es el CEO principal, sí, figura, tiene su propio artículo en lo que es la revista de Indian Forbes. Dilawar Sims, que es el segundo dueño, también figura, sí, pero una de las personas más relevantes dentro de lo que es el corporativo Omega, que es el señor Mike Sims, ¿sí? Vos para que te una idea, Mike Sims tiene su propio fondo de inversiones. O sea, aparte de Omega Pro, si vos querés invertir con él, necesitas un millón de dólares y una carta de recomendación de una persona que ya esté invirtiendo con él. Entonces, yo me puse a pensar y dije, claro, esta persona trabaja con su imagen. No vas a crear una compañía que sea estafa, ¿Sí? Porque le perjudicaría su propio fondo de inversión. ¿Sí? Una persona tarda décadas en formar una imagen y una trayectoria y segundos en destruirla. Entonces, yo no creo que esta persona, eh, obviamente es súper inteligente porque llegó hasta donde llegó, con su inteligencia, digamos, eh, no creo que... Hasta este punto yo no he querido... Eh... Atacarlo, no he querido cuestionar mucho Simplemente estoy tratando de sacarle toda la información posible Y que él me, me, me, me explique algunas cosas de manera eh, educada De manera muy sutil hacerle saber algunos cuestionamientos que yo tengo Sin embargo, más adelante en el video Y lo voy a adelantar para dejarlo hasta esta parte Porque se relaciona una cosa con otra eh, vuelvo a sacar el tema de la revista o el artículo donde aparece Andrea Sacax y Mike Sims, eh, perdón, eh, Delaware, donde la revista Forbes, el, ellos mismos te están diciendo que es un artículo pagado. Vuelvo a sacar este tema y eh, me responde básicamente esto. A, a, a, aquí, estoy, aquí estoy viendo, Axel, la, ventaña, la ventana de, de lo de Forbes que te mencionaba al principio Sí eh, No sé si la puedes abrir Sí eh, en, el, en, el, en el artículo, al puro final, ¿tú ya lo has leído eso? Sí, sí, obvio porque al, al puro, puro, puro final eh, Yo, como te digo, ¿verdad? Y no es que, que, que, que esté atacando ni nada Pero una de las cosas que me llamó la atención Es Que al final del artículo dice que es un artículo Pagado No sé si lo leíste. A ver, a ver. Al puro, puro final Ahí donde dice el disclaimer Vamos a traducir Uy, un segundo. Ok, ahí estamos. Bueno, si es así como usted dice, ¿sí? igualmente esto no es el la única fuente. Mucho gustazo a Luis, pero descarga la oportunidad de los puntos de vista de experiencia, opiniones de una comunidad que se haga respecto ningún periodista de Polinesia para redacción y producción de este artículo. Ok, perfecto. Ahora, la redacción de lo que es el artículo puede que no haya estado en ningún, eh, ¿cómo te puedo decir?, ningún periodista lo haya redactado, sí pero ya para que Indian Forbes preste lo que es su espacio, ¿sí? obviamente que, por ejemplo, acá no sé si vos conocés eh, o escuchaste nombrar la empresa SOE o Cifra. Sí, correcto. Perfecto. Ahora, por ejemplo, Torto que era eh, el dueño de lo que era sobre, ¿sí? O sea, lo que yo te quiero decir es que el eh, Indian Forbes no va a prestar el espacio para una persona de ese calibre, ¿sí? Este artículo puede ser que haya sido redactado por otra persona, no por un periodista de Indian Forbes, ¿sí? Pero Indian Forbes es una revista de mucho privilegio que no va a subir artículos de cualquier persona que le pague. Sí. No, yo te yo te yo te yo te digo y, y voy de nuevo, no es que esté no. criticando, yo te digo las cosas que he visto. Eh, eh, de hecho, dentro de la misma página de Forbes India eh, están los, los precios que ellos ponen para poner un, un artículo pagado como estos. Entonces, o sea, sí hay que tener mucho dinero para hacer este tipo de, de publicaciones. Pero no es que no lo hagan porque la misma página te tira la, las, los precios, los costos que ellos tienen para poner este tipo de publicaciones. Es el, el único detalle que, que, que yo vi que, como que no me cuadró, pero el, el resto de, de lo que hemos eh, hablado, la verdad sí me convence bastante. Perfecto, buenísimo. Igualmente, no es la única fuente de información. También puede googlear acerca de esta persona. Y ir mirando varios portales, uh -huh. ¿sí? ¿sí? correcto. Hola, hola, ¿de Sí, sí, ahí, ahí te escucho. Perfecto. Lo que le decía es que no es la única fuente de información, ¿sí? Nosotros siempre mostramos esta porque es una de las más reconocidas a nivel mundial, pero hay muchísimos portales que usted, si googlea a Andrea Sacas, va a poder ir leyendo, ¿sí? sí no, yo de yo he hecho ya, ya lo hice también, es que yo te digo que, que yo en todas las que las que he analizado ya, ya he investigado de hecho, de Andrea Zacax vi que también estuvo en Omniatec una compañía muy similar que se dedicaba a lo que es la minería de criptomonedas que de hecho ya no existe y él, él estuvo ahí en esa, en esa compañía exacto exacto así que bueno, eso es lo que es Omega Hoy. Yo luego, la verdad, le recomiendo, ¿sí? incluso me encantaría tenerlo como socio, ¿sí? porque veo que es una persona que busca información por su propio médico, se queda con lo que otros le dicen, eso es algo muy positivo. Eh, y bueno, nada, yo le puedo recomendar acerca del estudio que yo realizo dentro de la compañía. Ahora bien, hay un tema que me llama mucho la atención y es que, yo le digo a esa persona que yo quiero hacer red, que yo tengo muchas personas que podría meter debajo mío. Le digo que me explique cómo funciona a la hora de yo meter a, a todo este tipo de nuevos socios debajo mío. Y me da una respuesta que me dejó frío, sinceramente. <coughs> Básicamente, yo tengo que darle mi información personal a él, número de correo electrónico, nombre completo, número de identificación para que él cree mi cuenta... Y una vez creada, él, yo tengo que cambiar mi contraseña si yo quiero. Pero a mí esto me resulta bastante, no sé. Es demasiado lo que hay que confiar en la persona que te mete anteriormente a ti para tú realmente eh, darle tu contraseña o darle, o que te cree tu usuario. ¿Por qué? Porque... Eh, él me dice más adelante que para realizar cualquier transacción me tienen que enviar a mi correo. Y él no tiene acceso a mi correo. Pero ¿qué pasa si una persona le pone en la misma contraseña del de correo electrónico? Correo electrónico que la persona que me mete tiene que tener. Le pone la misma y se le olvidó cambiar su contraseña. Pues bien, básicamente la persona que te metió va a tener acceso. Ahora, otra cosa que me dice es que para yo meter... Eh, una persona debajo de mí tengo que crear una un usuario nuevo. Entonces me puso a pensar bastante el hecho de que Omega Pro tiene 2 millones y medio de usuarios. ¿Será acaso que ese número está inflado por esta práctica de crear una, un, un usuario nuevo cada vez que, que quieres meter a alguien o será personas reales? No sé, me quedó la duda, pero primero veamos de lo que estoy hablando. No. Sí, digamos, porque por lo general, eh, yo anteriormente estuve en una compañía similar, que de hecho ya cayó, que ahí perdí como 200 dólares, algo así. Pero yeah. ahí lo que utilizaban era que, eh, digamos, yo me registraba con el link de la persona y cada persona tiene como, como un código, digamos, un, un código activador que digamos yo pongo el donde me registro me sale persona que te invitó, me da el, tengo que poner el código de esta persona que me invitó, de lo contrario no me puedo crear una, una cuenta. Entonces, no, no sé si funciona igual. Claro, no funciona igual. ¿Por qué? Te lo voy a explicar. Vamos a suponer que este es vos. ¿Sí? Vos te creas la cuenta acá. ¿Sí? Vamos a poner... Emma. ¿Ok? Entonces, vos tenés que invitar a un amigo, pero para que a vos te paguen las comisiones, vos lo tenés que registrar con tu código, digamos, de referido. Correcto. ¿Sí? O sea, vos vas a invitar un amigo para la izquierda y un amigo para la derecha. Entonces, vos tenés que entrar a tu cuenta y registrarlo de ahí. ¿Sí? Correcto. Ahora, vamos a suponer que este está acá para que esta persona ingresa acá y que esta persona ingresa acá ahora como la compañía sabe sí, que vos estás armando equipos, porque vos a la hora de seguir invitando a personas, vos tenés que entrar al último usuario creado y registrar a las personas nuevas ¿Sí? entonces, ahí se respeta lo que se llama Login to Login, tu Login, mi Login, ¿sí? Correcto. ¿Qué se dice hasta acá? Entonces yo ah. tendría que hacerme tres, tres cuentas, la principal y dos de la, de la línea, digamos, una del lado izquierdo y otra del lado derecho para cuando yo vaya a meter gente, me entro con mi lado izquierdo para meterla debajo del lado izquierdo, o si no entro del lado derecho para meterlo del lado derecho, es así. Si vos querés, podés hacer que estas dos cuentas sean tuyas. Okay. Pero para seguir un orden dentro de lo que es la red, siempre tenés que entrar al usuario anterior para registrar el nuevo. Ok, ok, ok. ¿Sí? Por ejemplo, vos empezás a construir tus equipos y siempre tenés que tener acceso a la última cuenta para registrar el nuevo. Ok. Por ejemplo, si por ejemplo, yo meto a mi primo, y, yo, y, y luego meto a otra persona que quiere entrar, yo tendría que entrar a la cuenta de mi primo para meter a la otra persona. Exactamente. ¿Y cómo hago si la persona le cambia la contraseña? Haces lo que hago yo, por ejemplo. Yo vengo con mi red así. ¿no? Vamos a borrar todo esto. Vamos a un segundo. Perfecto. Ahí puedes ver. Sí. Perfecto. Ponele, bueno, yo vengo construyendo de acá. ¿No? Entonces, vos, por ejemplo, Emma, me decís que querés ingresar. Uh -huh. Yo te creo tu cuenta acá. ¿Sí? Y antes de pasarte los datos a vos, me creo una cuenta acá abajo. Ah, ok, ok, ok. Ya, ya. ¿Sí? me creo una cuenta y le pongo, no sé, como nombre de usuario, le pongo, que yo siempre le escribo así, le pongo DAB12 con ¿Entendés? Correcto. Entonces, este sos vos. Yo te digo, bueno, Emma, esa es tu cuenta, si querés cambiarle la contraseña. No me interesa porque yo ya tengo esta cuenta para registrar al próximo ¿Sí? Correcto. Entonces, cada, Entonces vez, cada vez que yo te eh, quiera meter a, a, otra, a una persona, me hago una cuenta anterior para yo poderme registrar a esa persona. ¿Podés hacerlo así? Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es la realidad? Yo, por ejemplo, tengo las contraseñas de la mayoría de mi organización, pero ¿por qué? Porque en realidad si yo me meto a una cuenta, ¿sí? no puedo sacar dinero. ¿Por qué? Porque la cuenta está asociada a lo que es tu mail, ¿sí? Entonces, si yo quiero sacar dinero, te va a llegar un código a tu mail para validar la transacción, ¿sí? Por ejemplo, mira, vamos a suponer, vamos a entrar a cualquier cuenta, X cuenta, vamos a entrar, ponele. vamos a entrar, vamos a borrar acá, Vamos a, vamos a borrar, vamos a entrar, por ejemplo, a ver, DAB eh, 10. Poner. Entramos acá. Esta creo, si vos me equivoco, es pues una de mis cuentas. ¿Sí? Yo te voy a mostrar cómo va a ser, cómo se va a manejar el sistema antes que si yo, por ejemplo, no fuera el titular. ¿Sí? Vamos a Forex, esto es una cuenta real. Cuando vos ingreses, se te va a crear una cuenta puesta, ¿sí? Correcto. Bueno, mira, te voy a mostrar. Vamos a esperar que cargue. Eh, eso es la verdad, sí. O sea, no modifica nada que vos tengas la contraseña de tus inversores, sí. Okay. O sea, no importa. Vos le podés dar la opción que cambie la contraseña si no conoces a la persona, ¿entendés? Correcto. Pero si vos la conoces y ya hay confianza, decir no la cambie porque inexplicás. Que tiene un sistema de seguridad que ante vos quieras retirar el dinero igualmente no va a poder ¿sí? porque está asociado a lo que es el mail. Correcto. Perfecto, vamos a esperar que el cargue también está medio internet. Y ya seguimos. Ahora, entonces lo que yo puedo hacer, vos querés, eh, bueno mirá, te voy a mostrar. Por ejemplo, a ver de cuánto es esta licencia. Esta licencia justo es de 100 dólares. ¿Sí? Vamos, por ejemplo, yo voy a transferir, por ejemplo, si quiero cortar el interés compuesto. ¿sí? Uh -huh. Vamos a, a simular como que yo quiero sacar plata. Primero que tengo que tener el código de transacción de esta cuenta. ¿Sí? Por ese ejemplo, ese código de llega al correo electrónico cuando me creo la cuenta. Claro. Igual vos, por ejemplo, lo no podés saber al código de transacción. Eso no hay problema. ¿Por qué? Porque por más que yo sepa el código de transacción, la compañía me va a mandar un mail. ¿sí? Correcto. Mirá, eh, inversores, vamos a comprar acá. Así copio lo que es el código de transacción. Dame un segundo que estoy entrando a, a... Me hizo un Excel con todas mis cuentas por una cuestión de tener una organización porque si no después me olvido porque cada vez que yo voy cobrando voy reinvirtiendo lo que es mi negocio y hoy en día ya tengo muchísimo dinero invertido entonces tengo que ir llevando el control de lo que son mis cuentas por ejemplo, vos a tu nombre con tu mail puedes tener la cantidad de cuentas que vos quieras ¿sí? Correcto. por eso no hay problema entonces, acá estamos, para que voy a copiar el código de transacción de las 10, copiar, acá volvemos. Por ejemplo, acá hay 8 dólares, yo pongo el código de transacción acá y pongo transferir, que es, esto se hace para cortar las ganancias de los interés compuesto, o para hacerlas interés simple. Yo apretó transferir y acá automáticamente me va a avisar que me mandaron un correo al mail, ¿sí? ¿Ves? Dice verifique Power ¿sí? En lo que es su mail. Entonces, yo acá escribo el código que me llegó al mail, ¿sí? Y pongo confirmar y ahí me habilita lo que es la transacción, ¿sí? Correcto. Perfecto. Esto también te lo quería mostrar como para que lo sepas Entonces, para la creación de la cuenta podemos hacer eso te mando un videito tutorial de cómo cambiar la contraseña, si es lo que vos querés, ¿sí? que no yo no tengo ningún problema porque me creo una cuenta abajo y yo sigo la red, ¿sí? bueno. es más, hasta incluso yo podría, eh, por cómo viene la estructura, podría ir eh, ayudándote a construir uno de los equipos, ¿sí? como para que vos vayas teniendo eh, una ayuda, por así decirlo. Uh -huh. eh, mira, básicamente eso. ¿sí? La verdad gente, el método que utilizan para usted crear una cuenta nueva es un método bastante inseguro, se presta para muchas irregularidades y de hecho anteriormente ustedes saben que yo tengo un grupo de WhatsApp de personas que me envían información, me han contado de casos de personas que eh, les crean la cuenta, esperan a que tenga el, el dinero multiplicado por tres eh, y al, al momento de querer retirar pues las mismas personas que los invitaron les, les quitan el dinero y esto ha pasado en el Perú específicamente en poblaciones de debajo de alto riesgo donde personas que ni siquiera saben leer llegan, las incautan les quitan eh, todos sus ahorros y como no saben crearse una cuenta, no saben leer, no saben escribir, ellos terminan creándole la cuenta de esta manera y pues este es un método eh, pues donde omega pro no es el que le está robando el dinero sino simplemente es eh, la persona que te metió anteriormente y pues eh, creo que es demasiado el nivel de confianza que hay que tener si ustedes quieren utilizar este método el hecho de que te creen la cuenta de que la persona que te mete tenga tu correo electrónico eh, si es una persona, de hecho he escuchado de casos que le dicen, no, es que usted tiene que crearse un correo electrónico nuevo solo para Omega Pro, pásemelo, yo se lo creo, y la persona ya tiene tu correo, tu contraseña de correo electrónico, entonces pues se presta para muchos malos entendidos, se presta para que personas eh, que realmente no tienen conciencia eh, le quiten el dinero a personas más vulnerables, pero muchachos eso fue todo por la investigación que hice el día de hoy Y espero que este video sirva de algo Como siempre les digo eh, Omega Pro es una compañía que realmente está a punto de caer Se los digo así eh, Si ustedes tienen dinero ahí Traten de salirse ahora que pueden Hace poco hubo una actualización entre muchísimas comillas Que vamos a ver, dos tres días que no, pudieron, no podían sacar dinero Dos, tres días de que la gente estaba ahí en zozobra, todo el mundo calladito, todo el mundo sin hablar. Volvieron, sí, pero vamos a ver todo esto por una actualización. Díganme usted qué aplicación y muchísimo más. Usted dice es que es una aplicación que viene comenzando, es una aplicación que, que no genera tanto dinero. Omega Pro, que genera miles de millones de dólares, tardó dos, tres días en actualizar. A mí esto, sinceramente... Como les, les he dicho anteriormente, me suena a patadas de ahogado. Eh, me suena más a que en algún momento se quedaron sin liquidez. Tuvieron que agarrar un dinero de emergencia para poder pagar a los de estos días. Eh, me han reportado que hay personas que no le han pagado el día viernes anterior. O sea, hay muchas irregularidades que de hecho ya Omega Pro está presentando en este momento que estoy grabando este video. Y pues, si ustedes quieren hacer caso, háganlo. Si ustedes quieren salvar su dinero... Eh, sáquenlo en ese momento ahora que pueden ahora que pueden no vaya a ser que en el momento que, que se vayan que la página ya no funcione que ustedes vayan a entrar al sistema y ya no puedan ingresar se queden pensando será que se me llevaron el dinero pues bien aquí hubo alguien que se los dijo en el momento no vaya a ser que ustedes eh, se vayan a quedar su sin su dinero muchachos eso fue todo nos vemos hasta la próxima chao